sorprendentes con un alto contenido en proteínas. Bienvenidos de nuevo. En este video te hablaremos de 10 de los más sorprendentes alimentos ricos en proteínas. Admítelo. Cuando se habla de alimentos ricos en proteínas, inmediatamente nos vienen a la mente los huevos y el pollo. Todo el mundo lo sabe, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que muchos alimentos no cárnicos también son buenas fuentes de proteínas. Varias semillas que se encuentran en los alimentos de origen vegetal proporcionan un potente impulso proteico. Entre ellas se encuentran las semillas de alcachofa y las de calabaza, por nombrar algunas. Descubrirás en este video cuántas proteínas contienen realmente si te quedas hasta el final. Y quedarás sorprendido ya que también veremos algunos de los beneficios de estos alimentos. Vamos a empezar. Pero, en primer lugar, ¿qué importancia tienen las proteínas en nuestra dieta? Hoy en día, la gente tiene tanto cuidado con su consumo de azúcar y sal que descuida su consumo de proteínas. Las proteínas son un nutriente esencial porque desempeñan un papel importante en la formación y el mantenimiento de todas las células del organismo. Estas son las cinco razones principales por las que deberías comer más proteínas. 1. El cabello y las uñas también están formados en gran parte por la proteína regulada. 2. Este macronutriente desempeña un papel crucial en la regulación hormonal. Esto es especialmente cierto para el desarrollo y la transformación de las células durante la pubertad. 3. Sabías que aproximadamente el 50% de las proteínas alimentarias que se consumen a diario se Utilizan para producir enzimas que ayudan a digerir los alimentos y a crear nuevas células y sustancias. ¿Químicas para el organismo? 4. Los glóbulos rojos contienen un compuesto proteico que transporta el oxígeno por el cuerpo. Esto ayuda a proporcionar a todo el cuerpo los nutrientes que necesita. 5. El cuerpo utiliza las proteínas para construir y reparar los tejidos. Las proteínas también te ayudan a mantenerte en forma. El consumo de alimentos ricos en proteínas tiene varios beneficios para la salud. Entre ellas se encuentran la reducción de la degradación muscular, la construcción de músculo magro, la reducción de los antojos, la aceleración de la recuperación tras el ejercicio o las lesiones y la ayuda para mantener un peso saludable. 10 sorprendentes alimentos ricos en proteínas. Número 1. Alcachofa. Todo el mundo está de acuerdo en que las alcachofas no son precisamente la verdura más fácil de preparar y comer. En primer lugar, sus hojas tienen una parte superior espinosa que hay que quitar antes de comer. Sin embargo, esta sabrosa verdura tiene muchos beneficios para la salud y merece ser incluida en sus comidas. Con 3.5 gramos por ración, las alcachofas ofrecen más proteínas que muchas otras verduras, según han demostrado las investigaciones. Las personas que consumen más proteínas vegetales que animales tienen un menor riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Además, las alcachofas son ricas en fibra dietética que suprime la hormona del hambre, la grelina. La grelina es una hormona peptídica secretada principalmente por el estómago. Fue descrita inicialmente como un factor estimulador de la secreción de hormona de crecimiento. La regulación anormal de los niveles de grelina conduce tanto a sobrepeso como a bajo peso. Los corazones de alcachofa, en particular, son relativamente ricos en proteínas. Se pueden mezclar con pasta o con una ensalada. Número 2. Verduras de hoja verde. Una de las ventajas de las verduras de hoja verde, además de sus beneficios nutricionales, es que puedes servirlas fácilmente como guarnición o incorporarlas a los platos principales. Las espinacas, por ejemplo, son ricas en hierro y potasio, pero, sorprendentemente, también son ricas en proteínas. Solo una taza de esta verdura cocida ya aporta más de 5 gramos de proteínas. ¿Sabes lo que es la cor? Es una excelente fuente de vitamina K y aporta unos 3 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Otras verduras de hoja verde ricas en proteínas son la col, la mostaza, los berros y los brotes de alfalfa. Número 3. Guisantes verdes. ¿Te han dicho alguna vez que las proteínas de origen vegetal son caras y poco prácticas? Bueno, obviamente no has oído hablar de los guisantes verdes, porque contienen casi 8 gramos de proteínas por taza. En comparación, una porción de 100 gramos de filete a la parrilla contiene solo 5 gramos de proteínas. Comer más proteínas aumenta los niveles de ciertas hormonas que ayudan a reducir el apetito. Los guisantes también contienen más de 8 gramos de fibra. Juntos, aseguran una digestión lenta y una sensación de saciedad. Esto significa que se sentirá lleno durante mucho tiempo después de haber vaciado su plato. Además, el contenido único de proteínas de los guisantes verdes los convierte en un alimento ideal para las personas que no consumen productos animales. Número 4 Semillas de Chía Una porción de un gramo de semillas de chía proporciona 5 gramos de proteínas. Puede que sean pequeñas, pero sin duda son poderosas. Así que si quieres aumentar tu consumo de proteínas, estas pequeñas semillas son justo lo que necesitas. Además. Las semillas de chía tienen un notable perfil nutricional, que incluye niveles excepcionalmente altos de ácidos grasos omega y 3, que son ácidos grasos esenciales que favorecen la función cerebral y la salud del corazón. Además, las semillas de chía tienen un alto contenido en fibra y calcio. Las semillas son extremadamente versátiles y se utilizan en innumerables recetas y productos de supermercado, como batidos, ensaladas, muesli, tortitas e incluso postres de queso de cabra. El muesli es una mezcla de avena, cereales, trigo y centeno, con frutos secos a los que se le añaden algunas otras frutas como manzana, plátano o frutas rojas. Número 5. Queso de cabra. Si buscas una forma indulgente de obtener más proteínas, el queso de cabra es la clave. Un solo trozo de queso de cabra aporta casi 9 gramos de proteínas. Los productos lácteos son conocidos por su alto contenido en proteínas. Pero poca gente sabe que este versátil queso es increíblemente versátil. En cuanto al contenido de proteínas, la caseína es la proteína más abundante en la leche de vaca y de cabra. Esta forma de proteína también constituye una gran parte del contenido proteico del queso. Número 6. Guayabas. Entre las frutas. La guayaba es una de las mejores candidatas en cuanto a contenido de proteínas. Esta fruta tropical contiene más de 4 gramos de proteínas por taza, así como 9 gramos de fibra y solo 112 calorías. También aporta el 600% del valor diario de vitamina C, lo que es enorme. Esta cantidad equivale a más de 7 naranjas de tamaño medio. Hablando de una fuente de energía, añada una rebanada a su agua para darle sabor y tomar una bebida de desintoxicación o simplemente comerla, como un bocadillo. También puedes comer las semillas y la piel con ella, así que no necesitas limpiar nada extra. Esto facilita la preparación, ya que no hay que quitar nada. Número 7. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son otro alimento rico en proteínas que es perfecto para picar. Mientras que las almendras y las nueces suelen figurar en la lista de aperitivos saludables, las semillas de calabaza son los héroes olvidados. Media taza de semillas de calabaza contiene un 20% más de proteínas que un huevo, lo cual es bastante sorprendente. Además, estas deliciosas semillas contienen mucho hierro. El potasio, el fósforo, el magnesio y el zinc refuerzan el sistema inmunitario. Cuando llegue el otoño, puedes asar tus semillas de calabaza con una pizca de sal y un poco de aceite y disfrutarlas. También puedes mezclarlas en ensaladas, avena o yogur. Número 8. Amaranto. La quinoa es un alimento básico para muchos, pero algunos prefieren el amaranto, el primo hipster de la quinoa. Sin embargo, hoy en día el amaranto es cada vez más popular sobre todo por su alto contenido en proteínas. Estas antiguas semillas parecidas a los cereales tienen un sabor dulce y a nuez, y una porción de 100 gramos contiene 14 gramos de proteínas. Pocos cereales pueden igualar el perfil nutricional del amaranto en comparación con el trigo y el arroz integral. También contiene mucho más fibra y proteínas. Asimismo contiene muchas vitaminas y se ha demostrado que ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol malo. También contiene todos los aminoácidos esenciales. Impresionante, ¿no? Número 9. Lentejas. Los huevos son conocidos por su alto contenido en proteínas. Pero, ¿sabías que una taza de lentejas aporta tantas proteínas como tres huevos? Sí, eso es exactamente lo que parece. Según los expertos, una taza de lentejas contiene unos 18 gramos de proteínas y menos de un gramo de grasa. Las lentejas también tienen un alto contenido en fibra ¿eh? y, junto con las proteínas, son un alimento muy saldiente. De hecho, los estudios han demostrado que el consumo de lentejas acelera la pérdida de grasa. Una porción en una ensalada serviría como acompañamiento abundante y también puedes disfrutar de las lentejas. Al natural con un poco de aceite de oliva y sal. Ah, y también puedes cocinar lentejas en una variedad de sopas durante todo el año. Número 10 Yogur griego El yogur griego se elabora eliminando el suero y otros líquidos, lo que da lugar a un yogur más cremoso y rico. Es una delicia sana y saciante, especialmente después de un entrenamiento intenso, sobre todo porque está repleto de proteínas. Esto no solo te mantiene hasta tu próxima comida, sino que también ayuda a tu cuerpo a reparar el daño causado por tu entrenamiento. El yogur griego está repleto de aminoácidos, que, como hemos mencionado anteriormente, constituyen las proteínas. La proteína es el bloque de construcción para regenerar el tejido muscular y reparar las fibras dañadas. Cuando compres yogur griego, Elige uno con poco o ningún azúcar. De lo contrario, el azúcar añadido podría anular los beneficios del contenido proteico del yogur. ¿Qué alimentos te han sorprendido más? Todos tienen un alto contenido en proteínas. Déjanos tus comentarios abajo. Si te gustó el video dale un pulgar arriba. Para más datos interesantes sobre el cuerpo humano suscríbete al canal. Ahora aquí hay un video más que debes ver. Estamos seguros que te ayudará sin duda a alcanzar tus objetivos.